Hola de cristal Hola ¿Qué tal? Es la bola De cristal En la bola De cristal Te veo venir En la bola de cristal Que estás junto a mí En la bola de cristal Veo, veo Tu deseo Qué tal? Es la bola de cristal. Hola, hola. Qué tal? Es la bola de cristal. Es... Queridos amigos, aquí estáis en Soluciones Happy Spin, tu bola de cristal. Te veo venir. Atento. Vamos a sorprender. Es que haya luz. Perdón. Es que no me he dado cuenta. Oye, no pasa nada. Venga, vamos a seguir. Adelante. Miguel Bosé, amate maldito. ¡Toma! ¡Esa es mía, no! ¡Sí, sí! ¡Corre, corre, venga! Peso frío que me quemará, yo seré tormenta y amor, tú la marea que arrastra los dos, yo y tú, tú y yo. No dirás que no, no dirás que no, seré no dirás que no, seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón valerido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré au. Oh. Espacio privado, dorado, enemigo. Huracán, huracán, abatido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré yo. Yo seré, seré. un hombre por ti. Por mí. Renunciaré a ser. Yo y tú, tú y yo. ¿No? Sin ¿Sí? sí, misterio, sin ¿Sí? sí, misterio, sin ¿Sí? misterio. ¿Sí? ¿Sí? Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón maledigo. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré au. Oh, Paseo privado, dorado, enemigo. Huracán, huracán, abatido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere. Bandido. Urapán, urapán, martído. De que tu amante bandido. Bandido. Seré. Oh.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 Seré tu héroe de amor Seré tu héroe Muchas gracias Sebastián Venga vamos, Carmen te toca Ay, yo no sé cómo me va a salir Lola Venga, vamos a por la tuya